Buenas tardes. Desde el Grupo de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, queremos manifestar nuestro apoyo a la iniciativa de la plataforma Valcácer Universitaria. Para la APDHA, el derecho a la educación es quizás la clave de los demás derechos, y es, junto a la sanidad y los servicios sociales, uno de los pilares esenciales para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, también somos conscientes de que son derechos que están siendo seriamente amenazados por un proceso de privatización y mercantilización que nos parece verdaderamente salvajes. Por ello, nos parecería importante la apertura de Balcárcel como edificio universitario. Pensamos que sería un verdadero golpe de efecto de la ciudadanía gaditana, una forma de decir que aquí estamos, y que no vamos a permitir que siga ese indolente proceso de deterioro de la ciudad que vive en todos los campos. Pensamos que no hay uso más noble para un edificio que el uso educativo. Denunciamos finalmente la falta de sensibilidad de las autoridades responsables e instamos a que se tomen rápidamente las decisiones necesarias para que Valcárcel vuelva a ser el patrimonio de toda la ciudadanía calitana. Y allí estaremos, apoyando como siempre.